Hola, buenas tardes, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando por las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí en este vídeo para plantear el caso práctico del módulo 3, que es el módulo que trata la composición y presentación de estados financieros. Les imagino que para el momento en el que estéis viendo este vídeo ya habéis tenido tiempo de revisar con detalle los materiales, habéis tenido tiempo de, de preguntar cualquier cuestión a los tutores en relación con los contenidos y con los conceptos que presentamos en esos materiales y, y bueno, el caso práctico que, que os planteamos aquí es un caso que yo creo que es, que es bastante sencillo pero no por ello no por ello menos importante y es un caso en el que vamos a tratar de enfrentarnos a una situación real de aplicación de la NIC 12, ¿de acuerdo? Entonces la NIC 12 es la norma que se ocupa de regular los impuestos a las ganancias. Entonces, se trata de un caso real en el que se os va a pedir que, que efectuéis un cálculo bastante sencillo, simplemente con el fin, pues bueno, que os enfrentéis a, un, a una situación, pero ya os digo que el cálculo es bastante sencillo y, y quizás la parte más importante es en la que os vamos a presentar eh, dos opiniones, de acuerdo, de dos gestores contables de, de una compañía y, y os vamos a, a pedir que nos expliquéis eh, ambas posiciones y que entréis en detalle a la hora de decir por qué una posición es correcta y por, qué, y por qué una posición es incorrecta o porque las dos son correctas o quién sabe qué, ¿de acuerdo? Entonces, como, como esta tradición o como os llevamos diciendo en, en estos eh, casos prácticos anteriores en los que hemos trabajado dentro de, dentro de este curso, una de las cosas que vamos a tener mucho en cuenta a la hora de valorar es la, la claridad en la argumentación de acuerdo es la claridad en la argumentación porque al final uno de los principales problemas del ejercicio de la profesión contable y sobre todo en, en materia de aplicación de nuevas normas vale es ser capaz eh, ser capaces de explicar de una forma clara el por qué hacemos una cosa o el por qué hacemos otra entonces la claridad en la explicación Será algo que vamos a valorar mucho a la hora de corregir los resultados de este caso práctico. Muchas gracias.